En este video de ayudas para el uso de Blackboard veremos cómo crear y cargar preguntas de una evaluación utilizando Microsoft Excel. Miremos los temas que trataremos el día de hoy. Iniciamos con la creación del formato de las preguntas en Excel, luego veremos cómo crear una evaluación y finalmente cargaremos la pregunta a dicha evaluación. Si vemos ahora el archivo de Excel, vemos que está la descripción, lo más importante es el formato de la pregunta que voy a crear y a partir de la columna C está la creación de la pregunta. En el archivo final, esta primera columna no va a aparecer, simplemente la estoy utilizando como la descripción para que sepan ustedes las diferentes opciones que hay. Miremos el primer ejemplo. MC significa varias opciones, una única respuesta, entonces escribo la pregunta, en este caso es escribí cuál es la moneda oficial de Brasil, pongo las posibles respuestas real brasileño, yo pongo como respuesta correcta, este correcta tiene que ir en inglés el cruceiro, yo lo escojo como la respuesta incorrecta, dólar la escogí también como respuesta incorrecta y cruceiro real, otra opción cuya, que es incorrecta Puedo seguir creando más opciones de respuesta todas las demás incorrectas, porque ya hay una correcta, si no habría un error, porque es una respuesta única. M M.A. es el código para la creación de múltiples respuestas. Por ejemplo, seleccione los, los mamíferos de la siguiente lista. El canguro es un mamífero, entonces por lo tanto es una respuesta válida. Ballenas es otro mamífero, es una respuesta válida. Pero el tiburón no es un mamífero, por lo tanto es incorrecto. Y oso es otro mamífero, es la correcta. Entonces, no voy a entrar a describir cada pregunta, solo podemos de dejar para otro video, pero les voy a, voy a bajar para que miren las diferentes opciones y códigos de las preguntas. Verdadero falso, redacción, ordenación, correspondencia, llenar un espacio en blanco, llenar varios espacios en, en blancos, cargar un archivo respuesta numérica recuerden que si es numérica tienen que dar tanto el valor como el intervalo de, de tolerancia o el rango que permite el pequeño error que puede tener en los cálculos respuesta corta escala de opinión espacios en blanco pero tomada a partir de una lista y tipo jeopardy que es un concurso de televisión de Estados Unidos donde te da una respuesta y se responde con la pregunta. Entonces ya les a, había dicho que esto debe eliminarse. Porque no, no hace parte de del de formato. Si lo dejamos nos va, a, nos va a cargar un error. Lo dejamos acá. Y lo importante es lo vamos a guardar en un formato diferente. Seleccionamos la carpeta. Y seleccionamos el formato texto delimitado por tabulaciones. Lo selecciono. Le pongo el nombre que yo quiero. Le quiero poner preguntas en Excel y digo que lo guardé una vez se ha guardado este formato procedemos a ir a Blackboard entonces estamos en Blackboard y creamos una evaluación o podemos utilizar una ya, ya creada, la voy a, a crear evaluación le la voy a crear le pongo el nombre que yo quiera y vamos a, pon a poner eh, evaluación desde Excel y se puede poner la tilde para mantener la ortografía y aquí la descripción, puedo poner preguntas creadas y cargadas desde Excel acá las instrucciones para los estudiantes o ustedes mismos, no las voy a poner digo enviar y voy a cargar las preguntas ya, ya son las preguntas que están hechas simplemente las voy a cargar examino dónde están busco la pregunta el, el archivo, perdón, preguntas para Excel lo abro le voy a dar un valor a cada pregunta voy a poner que es 4 porque así si lo quiero en ese instante y lo envío, en ese instante, se han cargado todas las preguntas que yo quiero, cuáles son las opciones, entonces por ejemplo, cuál es la moneda de Brasil, las diferentes opciones, y me muestra cuál es la, la, la correcta, en ese caso, habría que editar cada pregunta, con las características o condiciones que nosotros va, vayamos a querer, por ejemplo, yo, qui yo quiero que eso solo valga dos puntos, yo lo selecciono, solo vale dos puntos, pongo dos puntos y lo envío y algo que para mí es muy importante en la edición para mantener el orden es por ejemplo que las preguntas tengan un identificador sea numérico o alfanumérico letras, entonces yo quiero unas letras y algo que para mí es muy importante mostrar las respuestas en orden aleatorio lo selecciono, lo envío y cuando le hago eso a, cada, a, a esta pregunta. Ya me sale A, real, B, crucero, C, dólar, etc. Y simplemente la edición de cada pregunta. Esta es la parte más sencilla se hace. Con cada una de ellas. Y al final le digo aceptar. Y ya está creado mi archivo. Entonces lo, lo voy a crear. Evaluación desde Excel. Lo envío. Y en ese instante ya está le pongo las características que yo quiero, si está disponible para los, los alumnos o no, si lo quiero con tiempo, desde cuándo y cuánto lo, la, voy, la voy a mostrar, no le voy a hacer ningún cambio, y está enviar, entonces ahora sí, y la voy a hacer, esta la evaluación, voy a comenzarla, si yo fuera el estudiante que la va a resolver, en ese instante me salen las preguntas, ¿cuál es la moneda oficial? yo escojo la que yo quiera, miren que no salió en el mismo orden, yo voy a, voy a poner esta los animales que pertenecen a los a los mamíferos canguro o, o ballena y así se selecciono cada uno de ellos y aquí fueron creadas ya las preguntas entonces de, de esta forma hemos creado lo, lo que queríamos que eran las preguntas entonces para resumir lo que hemos visto el día de, de hoy es identificamos los diferentes tipos de ...de preguntas a crearse con Excel... ...el formato que tiene cada pregunta en Excel... se les puse muy por encima... ...el formato... ...pero les di cuál es cada pregunta... ...el formato de grabación del de archivo... ...recuerden que es texto por tabulaciones... ...cómo se crea una evaluación nueva... ...cargar las preguntas a la evaluación que ya está creada... ...o la evaluación nueva... ...el puntaje de las preguntas cargadas y la edición de las características de cada una de las preguntas. Y con este video espero que les sea bastante útil, se ahorran un montón de tiempo, espero que lo puedan usar. Y en otro video les puedo mostrar cómo se hace un banco de preguntas, o un pool de, de preguntas, para hacer diferentes tipos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.